Salgo de casa, tarde el trabajo, algo tengo que inventar sí, El tráfico mira alguna mentira, siempre por justificar Una llamada desde el trabajo, díganme usted dónde está Estoy cerquita, unas cuadritas, pero lejos de verdad <risa> Nunca me pescan Si puedo hacer menos, esto aprovecho pa' que me voy a rajar Y pa' que alguien haga por mí el trabajo, algo tengo que inventar Hermanitas, hazme lo estoy me ha encargado de trabajo, te cuento desde mi espacio en el trabajo hago sentir mi poder. Seño fruncido, cara de ajo, porque igual de mí van a depender. Así pues, hoy día es lunes, eh, vuélvete el viernes. Ya a ver si es que ha salido el trámite. Señor, a ver, ya mucho perjudica, deja de preguntar. Ahora no tienes ningún trabajo, no hay quien te quiera emplear. Hazte de fama y échate en cama, eres un flojo y patán. Nadie te quiere recomendar, porque ya saben que vas a fallar. Con tanta mentira, tanto pretexto, nadie te va a contratar. No, no, pues necesito trabajar. Un perdedor es así, con puras mentiras al fin. Se atrasa, se duerme, se estanca y resiente con tanto pretexto sutil. No tiene que ser así, tu actitud positiva debe salir. Con tus valores y tus principios, tú puedes construir un gran país.